Hola amigos, bienvenidos, el día de hoy les voy a enseñar a instalar el software Wings 3D en Ubuntu 14.04 Bueno, lo primero que haremos será abrir nuestro explorador web, por ejemplo Mozilla Firefox Y en él buscamos a Wings 3D Le damos Enter La abrimos Abrimos la página, le damos clic en Download Download y una vez en downloads le damos clic en linux una vez aquí seleccionamos el que dice download wings 1.5.3 bueno todo eso eh, y le damos doble clic esperamos 5 segundos le damos clic en save file le damos clic en ok Esperamos a que se descargue el archivo. Bueno, ahora lo que hacemos es abrir una terminal en la terminal escribimos ls para ver una lista de los de los archivos que tenemos en nuestra carpeta personal como ven está la carpeta de downloads ahí es donde se me descargan las cosas a mí si usted tiene Ubuntu en español va a ser una carpeta que se llama descargas pero en el niño es downloads si usted lo tiene en español es descargas bueno ahora nos vamos a mover a esa carpeta utilizando el comando cd downloads enter ls para ver una lista de las cosas que están ahí como ven aquí aparece el archivo que acabo de descargar ahora para ejecutarlo escribo sudo sh copiamos el nombre le damos enter, introducimos la contraseña, le damos enter, como ven ya nos instaló el Wings 3D, ahora para ejecutarlo abrimos una terminal y en la terminal vamos a la carpeta donde está instalado que es esta escribimos ls, le damos enter y buscamos una carpeta que dice wings y ahora nos metemos en la carpeta, le damos cd copiamos el nombre lo pegamos le damos enter ls para que nos dé una lista como ven, hay un archivo que se llama Wings que se puede ejecutar. Vamos a escribirle sh Wings, le damos enter. Y como ven, ya nos abre Wings y ya podemos trabajar en él. Ya podemos hacer muchas cosas lo que queramos. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya servido. Espero les haya gustado el video. Si les gustó y les sirvió, por favor denle click en la manito con el pulgar hacia arriba, que quiere decir que les gusta el video. Dejen un comentario en la descripción del video por si tienen alguna duda, sugerencia o si quieren información adicional. Eh, cualquier comentario cualquier sugerencia, ya saben, escribanlo abajo y Muchas gracias por su atención, suscríbanse a mi canal para recibir videos interesantes de experimentos y cosas por el estilo Si quieren ver en este mismo momento videos, visiten mi canal y Muchas gracias por su atención, yo soy Rafa Geek 2013 y espero verlos en una próxima oportunidad